Último minuto, 6.26 minutos de la tarde, de inmediato nos vamos con actividad presidencial. Sí, en efecto, se genera información de interés desde el Estado Carabobo a propósito de la reinauguración del servicio de radioterapia y medicina nuclear Doctor Francisco Polo Castellano del Hospital Oncológico Doctor Miguel Pérez Carreño, ubicado en el municipio Naguanagua, en la avenida intercomunal de Bárbula. Hay que destacar esta importante actividad en materia de salud que se realiza precisamente y que contará con la presencia del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, así como también el gobernador de la entidad, Rafael le acaba como parte de las obras de envergadura que se vienen realizando en la entidad a pesar. ...del bloqueo criminal sin precedentes, las más de 900 medidas coercitivas unilaterales, continúa la inversión social para el pueblo venezolano. Tienen ustedes allí la imagen de la llegada del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, en compañía del gobernador de la entidad, así como también el director de este importante centro, el galeno Pedro Salinas, director del servicio de radioterapia y medicina nuclear, doctor Francisco Polo Castillo. ...un poco el recorrido que estarán realizando por este importante lugar... ...donde puede contemplar además el presidente constitucional Nicolás Maduro... ...todo el trabajo que se ha venido realizando. A lo largo y ancho de nuestra patria Venezuela, estamos en el Estado Carabobo... ...con el gobernador Rafael Lacaba, porque hemos venido a entregar... ...una muy importante obra, una gran obra de recuperación... ...para reinaugurar el hospital oncológico de Miguel Pérez Carreño... ...aquí en el estado Carabobo. Gobernador, feliz día de la amistad y del amor. Bueno, presidente... Un que... día para celebrarlo con buenas obras entregadas para el pueblo, por favor. Bueno, presidente, qué buen día, el día de la amistad... ...para que usted nos entregue a todos los carabueños, a todos los pacientes oncológicos... ...del centro del país, esta maravilla de hospital como lo es el Hospital Oncológico Doctor Miguel Pérez Carreño. El somatón! Aquí estamos en la sala de tomografía. Correcto. Este es un tomógrafo especializado para radioterapia, Presidente, uh -huh. de 64 cortes... ...que permite con exactitud identificar las lesiones de, bueno, tumores, de lesiones de espacio que tengan los pacientes para poder entonces comenzar el protocolo hasta llegar al acelerador lineal. Correcto, aquí tenemos al doctor Pedro Salinas, director del hospital, está la ministra de Salud, doctora Magaly Gutiérrez. Pedro, por favor, joven médico graduado acá en la Universidad de Carabobo. Buenas noticias para la Universidad de Carabobo traigo. Pendiente. ¿Qué me dice, el doctor Pedro Salinas? ¿Cómo está, señor presidente? Pues, como bien Acércate indicaba, más al micrófono. Como bien indicaba, si me permite... Claro. Retirarme. Permiso. Como bien indicaba el señor gobernador, esto es un tomógrafo especializado para radioterapia. Es decir, los estudios que aquí se, se realicen se van a ver duplicados en, directamente en el acelerador lineal, donde, donde iremos próximamente, para que exactamente lo que se ve aquí sea lo que se trate allá en el, en el acelerador lineal. Correcto. Aquí diagnostica con precisión. ...con calidad tecnológica, profesional... ...y después vas a toda la etapa de tratamiento... Exactamente. ...o sea que está incluido todas las fases... ...del diagnóstico y el tratamiento... ...en este hospital oncológico recuperado... ...y que está en fase de renacimiento... ...el hospital oncológico Miguel Pérez Carreño... ...hoy, día de la amistad y del amor... ...nos vinimos a Carabobo... ...para tender la mano a Carabobo... ...y para entregar estas obras... ...¿qué más podemos ver?... Ok. Eh, seguimos. Bueno, que Dios lo bendiga. Adelante, doctor Pedro Salinas, por favor. Presidente, otra cosa que también es muy importante, que aquí tenemos también la parte quirúrgica. O sea, el, el, nosotros tenemos aquí lo, los, le, los quirófanos para todo lo que son las, la, la, las operaciones, la cirugía oncológica, y posteriormente poder tratar a través de de las radioterapias y de las quimioterapias, lo, lo, lo, lo, los tratamientos de los pacientes oncológicos. Correcto. Es muy importante, es, es un sistema integral completo para los pacientes oncológicos. Aquí está la sala de delineado de órganos, aquí está el departamento de física y dosimetría, aquí está la sala de control del acelerador lineal que ya vamos a ver. Por favor, doctor Pedro Salinas, continuamos, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Rafael Acaba, por favor. Bueno, aquí estamos, esta sala, acá es donde se hacen los cálculos de las dosis de radiaciones que van a recibir los pacientes eh, en, en esta unidad. Correcto. O sea, lo que hicimos inicialmente con la tomografía, okay, después nosotros lo trasladamos a esta, a esta uh -huh. área, que es donde puede ver, en aquellas imágenes lo podemos ver, donde se... ...delimita exactamente el, el área a tratar... ...y la dosis que se le va a entregar al paciente de, de radiación. Correcto, esta es la más alta tecnología que existe en el mundo. Es así, a nivel mundial. Es Una sí. tecnología con una precisión, una exactitud... ...que no permite que las radiaciones dañen ninguna parte del cuerpo... ...sino que vayan donde tiene que ir la radiación... ...precisamente en el proceso de sanación de algún tipo de cáncer que la gente pueda estar eh, padeciendo. ¿Mm? Las radiaciones cuando nacieron, ustedes saben, en su desarrollo, siempre, bueno, ocasionaban grandes daños en la gente, además, porque tocaban otros órganos, otras partes del cuerpo. Con este acelerador lineal y con todo este proceso de diagnóstico, se garantiza la mayor limpieza, la mayor precisión tecnológica para el tratamiento y la feliz sanación de la persona que está sometida a estos tratamientos. ¿Correcto, doctor? Exactamente así es. Allí eh, están las la físicos médicos trabajando en la delimitación, como usted bien lo dijo, de la lesión. Solamente atacar la lesión respetando los órganos vecinos. Correcto. Bueno, continuamos. La felicito, muchachas. Siguen adelante, que Dios las bendiga. Doctor Pedro Salinas, ¿para dónde nos lleva? Ahora vamos al acelerador lineal. Correcto, directamente fue. Exactamente. El acelerador lineal más avanzado del mundo aquí. Dice la Cava que es el último que salió de la fábrica para el mundo. ¿Para dónde vino? A Carabobo. Para entregárselo. ...en los tratamientos... ...de aquellas personas que lo necesiten... ...verdaderamente... ...es un esfuerzo tremendo... ...mi saludo... ...no, impresionante pues... ...aquí estamos como en la NASA... ...¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno... ...correcto... ...Aracelis... francelis ¿qué me cuentas? ...Brancelis, cuéntamelo todo... te cuento que gracias a usted y a... Y a la ayuda de nuestro gobernador Rafael Lacaba tenemos este valioso equipo, un acelerador lineal que nos va a ayudar, ¿verdad?, que es de última generación, que tiene es alto en tecnología y que en función de todos los conocimientos que adquirimos y el equipo multidisciplinario que trabaja acá podemos atender a nuestros pacientes oncológicos de manera personalizada, de manera más humanizada, dándole toda la calidad posible que tenga... ...este centro y que va a cumplir con todos los requerimientos de los estándares internacionales. Correcto. Aquí se trata de dar las radiaciones con la precisión del punto... ...y la precisión de la intensidad de la radiación, del tipo de radiación, ¿verdad? Exactamente. El paciente lo colocan aquí adentro de esta nave... Exactamente, una vez que se inmovilizan el área de tomografía, se exportan las imágenes, pasan Correcto. cada uno de los recintos donde usted pasó, se delinean los órganos, y posteriormente pasa al departamento de uh -huh. física y dosimetría, donde se planean los campos de tratamiento adecuados, protegiendo los órganos a riesgo y entregando el 100% de la dosis al tumor, para erradicarlo de manera, bueno, definitiva. Completa, pues. Aquí estamos, miren. ¿Mm? 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Con mucho amor le entregamos la cava al pueblo de Carabobo y al pueblo de esta región centro ...los aparatos con la tecnología más moderna para el tratamiento del cáncer en Venezuela. Aquí están, se los entregamos. Felicidades y bueno, aunque el cáncer es una enfermedad que ustedes saben... ...siempre desordena todo, crea incertidumbre, preocupación, dolores crea molestias, pero hay que tratar. Toda enfermedad tiene que ser tratada. Y con el favor de Dios y la complementación de las medicinas naturistas, digo yo, todo puede salir adelante y va a salir adelante. Así va a ser. Nosotros estamos comprometidos con el proceso y con todo lo que vamos a hacer acá para atender a todos los pacientes que lleguen acá, indistintamente en las patologías que tengamos que tratar. De no, verdad, no. muchas gracias. Te felicito. Gracias. Felicidades. Bueno, que Dios me las bendiga. Profesionales de Venezuela, aquí las tenemos. Los profesionales formados en nuestra patria. La Cava me tiene algo por aquí escondido. Todo el equipo, ¿vale? Bueno, parece una nave espacial, la Cava, ¿verdad? No, nah, nah, que Dios los bendiga, pues, los cuide. Seguimos adelante, doctor Héctor Jiménez. Este, este es acelerador misma? línea, presidente, está construido en un búnker especial, con las Correcto. medidas internacionales para evitar la radiación hacia otros espacios, permitiendo de esta manera, con su humanización, que el paciente venga con una esperanza de vida. Ante... Siempre con la esperanza de mejorar. De su sanación. De sanar. Siempre con la esperanza de la vida. Siempre que una enfermedad sea tratada a tiempo y bien tratada, hay esperanza. Y hay certeza también, la Cava. Acá nos encontramos en una sala de reuniones, presidente, porque este es un centro que cuenta con 17 residentes de oncología y cirugía oncológica y medicina... Mujeres y de... niños adelante, por favor. Medicina oncológica. Son residentes que de ahora en adelante van a formar parte del Sistema Público Nacional de Salud. Y nos Correcto. dirigimos en estos momentos a las áreas de consulta donde el paciente va a ser monitoreado monitoreado correcto. en cada sesión de radioterapia correcto porque se da el, el diagnóstico se da el tratamiento y después viene el post tratamiento doctor Salina viene todo lo que son los cuidados post Sí es así de hecho ahorita vamos a seguir recorriendo y vamos a ver que también el día de hoy señor presidente se está inaugurando acá en el hospital oncológico de doctor Miguel Pérez Carreño una farmacia de alto costo muy importante, ¿verdad? Es así, Fundamental es para que los tratamientos sean garantizados. El sí. sistema de salud público tiene que garantizar todas las fases en el tratamiento de la gente, doctora Magali Gutiérrez. Estamos construyendo un sistema público de salud que tiene que tener la calidad científica, tecnológica, ¿no? que tiene que ser gratuito. ¿no? y que tiene que atender todas las fases del de diagnóstico, la atención, el fármaco, los tratamientos. Tenemos que lograr construir ese poderoso sistema público de salud que es el sueño de nuestro país, y es la necesidad de todo un pueblo. Tenemos que avanzar paso a paso, por parte, pero tenemos que avanzar hacia allá, doctor Galindo. Exactamente, señor presidente. Acá Doctor tenemos... Salinas. Salinas, así es, señor presidente. Yo creía que era Brian Alindo, no, es... no. Pedro Salinas. No soy yo. Como le comentaba, eh, tenemos a partir del día de hoy, señor presidente, una farmacia de alto costo también acá en nuestro Correcto. hospital. Vamos a pasar Oncológico. a verla. Por aquí veo unos regalos, no sé. Por aquí Silita, mira. Por aquí nos encontramos con Silita, ¿vale? Ah, mira lo que está por aquí. Ah. Super bigote y Supercilita <risa> en la farmacia de alto costo, mira. Super bigote y Supercilita, bueno, recorriendo y batallando. Tenemos esta farmacia aquí con los tratamientos. La doctora Adriana Auge es la directora nacional de farmacoterapeuta del Seguro Social que lleva el programa de alto costo. Y me gustaría que le explicase cuántos, cuántos pacientes pueden retirar sus quimios a partir del día de mañana, según nuestro registro. Permiso. Eh, me voy a retirar el tapado. Adelante, ¿cómo no? Permiso. Eh, bueno. Eh, gracias, primero que nada. Eh, se van a beneficiar aproximadamente más de 600 pacientes. Eh, tenemos registrado un total de 63 mil pacientes en la farmacia de alto costo. 63 mil pacientes, pacientes de a alto nivel nacional, costo. lo a tienen nivel, registrado. A nivel nacional. Pacientes de neoplasia, de oncología, tenemos 23.048 pacientes, de los cuales tenemos aquí en el estado Carabobo, con esta nueva farmacia que estamos inaugurando, gracias a usted, siete farmacias. Y es muy importante esta farmacia porque nuestros pacientes, como se estaba comentando en un principio, van a tener su radioterapia, su quimioterapia y su tratamiento. Correcto. Gracias. Bueno, su tratamiento post-radioterapia y sus quimioterapias a veces combinan primero hacen la quimio después la radio. la radio primero hacen la radio después la quimio después operan a veces primero operan después la hacen la radio después y, la quimio y algo muy y importante no se les olvide la medicina natural naturista uh -huh. esa es la complementaria que resuelve todo al final ese es mi consejo para todos para todas y para todos Don Lacaba. una cosa muy importante, que el, el hospital cuenta con una sala de quimioterapia de 25 poltronas totalmente, bueno, recuperada, impecable, y esto va a ayudar, obviamente, Correcto. muchísimo a, a todos esos pacientes que... Fundamental. Que decirle, es, Tenemos que construir un sistema de salud público, de calidad humana, de calidad... ...amorosa de calidad tecnológica del más alto nivel de calidad. Sistema público de calidad al máximo nivel. La mayor calidad es la humana, el tratamiento, el amor y la calidad científica, el conocimiento, la tecnología. Y además un sistema público de salud totalmente gratuito que le dé la atención en todas sus fases al pueblo. Es una lucha, esto es una lucha, la Cava. Esto no se logra de la noche a la mañana. En esa lucha estamos nosotros todos los días, 24 horas del día. Y tenemos que garantizarlo. Tenemos que garantizarlo. Llueve, trueno relampagué. ¿Qué han hecho con las, las sanciones? Las sanciones fueron diseñadas para cortar el camino de Venezuela. El camino a la construcción de un estado de bienestar social. Para eso lo hicieron cortarnos y que no lográramos el mayor nivel del estado de bienestar social que veníamos construyendo y nos golpearon duro. ¿Verdad? Ahora nosotros que no nos quedamos nunca sin hacer nada, con ideas ingeniosas, con capacidad de trabajo, con voluntad, con ciencia, con dedicación, con planificación, vamos echando para adelante. Si bien es cierto que nos cortaron el camino, estamos haciendo otro camino porque la meta está fijada, la meta está fijada. Bienestar social, un estado de bienestar social socialista. Y en la salud la meta está fijada. Un sistema público, universal, gratuito y de máxima calidad para todo nuestro pueblo. Ahí está la meta fijada. Avancemos hacia esa meta. Bueno, muchas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. Bueno, seguimos avanzando. Ahí queda Supercilita con Superbigote. En el día de... ...el amor, vamos a darle por aquí. Ah, mira, Super Bigote le ha dado un besito a Supercilita. Uno, dos, tres, tres, tres. ¡Pum! Le dio su besito a Supercilita, chica. Se le cayó el sombrero. Ah, a Super Bigote... Le dio su besito a Supercilita el 14 de febrero. Bueno, seguimos adelante. La cava. ¿Qué dice Márquez? ¿Qué viene ahora? Aquí estamos pues, entregando estas obras maravillosas, la Cava, en el campus de la Universidad de Carabobo, la Cava, en el propio campus. Sí, presidente. Bueno, ahora nos estamos dirigiendo a la parte del hospital donde están ubicados la, la mamografía digital y los rayos X, presidente, que son también equipos muy importantes a la hora del diagnóstico para poder identificar, repito, lesiones, tumores y mmm, situaciones que ameriten, como usted lo dijo anteriormente, quimio, radio o la parte quirúrgica. También tenemos recuperado al 100%, presidente, todo lo que es la parte de hospitalización. Tenemos la capacidad de meter 40 pacientes, 40 camas, y aquí estamos viendo el servicio de imagenología, presidente. Aquí estamos. Aquí está el servicio de imagenología. Mis saludos a los doctores presentes por aquí. Ramón Parada. Ese apellido Parada, ¿de dónde? De los Andes. Y Elena Gil. Ese Gil, ¿de dónde viene? Del sur. ¿No? De Mérida también, dos merideños. Ah, excelente. Aquí está este aparato. Este es un mamógrafo digital. El presidente para poder hacerle a las, a, a, a las, mam las mamografías, a las bueno a, a las pacientes, para identificar cualquier tipo de lesión mm -hmm. en mamas y poder atenderlas, como usted dijo, de manera integral. Correcto, aquí está todo con la mayor tecnología. Bueno, sigamos avanzando en todos estos aparatos, en toda esta atención. Ahí está, ahí está el rayo X. Eh... Le dé la bendición a todas las pacientes que pasen... Por aquí ...que nos permite uh -huh. llegar a la parte de hospitalización a Vamos pacientes a que, no puedan, que no puedan movilizarse... ...y poder hacerles en la cama uh, uh, el, el estudio de imágenes de rayos X que requieren. Tiene ruedas eh, eh, y es factible poder llevarlo Con a este, otro espacio. Este y, aparato y... saca una imagen digital, la cual puede ser analizada... Además trasladada con los nuevos equipos... ...a través de un pendrive... ...lo puedes por la vía de YouTube... ...por la vía de Tuyu ...puedes revisarla... ...analizarla, bueno... ...la mayor tecnología, ¿verdad? La mayor tecnología... última sí. ...equipo de última generación... ...nos vamos entonces... ...a celebrar la entrega... ...de estos equipos... ...para el pueblo de Carabobo... ...aquí en el hospital... ...Miguel Pérez Carreño... Hospital Oncológico del Estado Carabobo, en el campus de la Universidad de Carabobo, vamos a celebrar con salsa. Mi gente, adelante. Say, <sweak> La alegría nunca es mala Bueno, la alegría y la energía Orquesta Cuatro Décadas se llama Bueno, celebrando Yo le pido al camarógrafo que saque muy bien La cara de todos los invitados Para que sepan de verdad, verdad Que hoy 14 de febrero están con Maduro en un acto que no es mentira. Quítense la mascarilla para que los reconozcan en su casa. Novias y novios. Esposos y esposas. Mirad, aquí están. De verdad trabajando. Bueno, mi saludo, gobernador Rafael Lacaba, compañero. Feliz día de la amistad y del amor al Estado Carabobo. ...aquí donde nos encontramos... ...y a toda la gente buena de Venezuela... ...el amor y la amistad... ...el amor y la amistad... ...cuando están unidas... ...siempre... ...es para bien... ...si el ser humano lo mejor que tiene... ...lo más grande es el amor... ...el amor por la vida... ...el amor por los seres queridos... ...el amor... ...por una compañera pareja, el amor por la patria, el amor por la familia, el amor por Dios, el amor es lo más grande que tiene, es la fuerza más grande que tiene el ser humano, el amor es la fuerza más grande que existe en una sociedad, por eso yo hablo y repito siempre la necesidad de que construyamos a futuro una utopía posible, es una utopía, pero es posible, es una utopía pero es realizable, la utopía de construir una nueva civilización, la civilización del amor, una nueva cultura, la cultura del amor. Quien hace todo con amor, vence todas las dificultades, no hay dificultad que se le pueda oponer. Vamos a ver un video bien bonito que me dicen, hicieron con motivo del día del amor y la amistad, ¿estamos listos? ¡Adelante, video! Hoy, 14 de febrero, día de la amistad y del amor. Mis felicitaciones y mis bendiciones a todos aquellos. ...que aman y a todos aquellos que cultivan el valor verdadero de la amistad pura, cristalina. Toda esa emoción, toda esa pasión es lo que nos mueve a nosotros. A nosotros nos mueve un sentimiento muy profundo de amor a Venezuela... ...de amor por nuestro pueblo, de amor por nuestra historia. envío un abrazo de amor, de amistad, afectuoso a toda la familia venezolana... ...a toda la Venezuela buena, pidiendo a Dios siempre, todos los días... Bendiga a nuestra patria con amor, la bendiga con felicidad, que colme a nuestras familias de la protección para que el rumbo de nuestra patria siga su curso hacia la felicidad, la igualdad, la estabilidad, la vida plena del país. Así lo decretamos, amor, amor y más amor. 14 de febrero, mira, ¿Ah? 6 y 56 minutos de la tarde, estamos acá en Carabobo, felices de verdad, gobernador, querido compañero, Rafael Lacaba, esto es una obra bella, de verdad, veníamos hablando en el carro de diversos temas, hicimos un videito, Vamos a ver si pueden colocar el videito, un video como para TikTok, fue el video que hicimos la cava. TikTok, Instagram, ya lo van a ver, quedó bien bueno. Bueno, ustedes saben que la cava es de redes sociales, la cava es mediático. ¿Ah? ¿O no? Así que la cava, me siento muy contento de estar en el estado de Carabobo y está fresca la tarde poquito nublada, pero fresca, sabrosa la tarde. Gobernador, por favor, dele un saludo a nuestro pueblo. Bueno, presidente, de verdad muy agradecido, muy contento. Qué, qué espectáculo de día, día del amor y día de la amistad. Yo también saludo a mi señora esposa, la doctora Nancy de la Cava, que Ajá, está por aquí con nosotros. Draculita! Yo soy super bigote. ¿Qué es Silvia? Supercilita. ¿Y si la cava es Drácula? ¿Qué es Nancy? ¿O Draculota? <ríe> Nancy, mi saludo a Nancy. La cava. Bueno, bienvenida nuestra primera combatiente, Silvia. Bienvenida a Carabobo. Bueno, presidente, qué orgullo y qué felicidad poder... Hoy estar con usted entregando esta maravillosa obra, presidente. Magali, mi amiga y hermana ministra de, de Salud, de, que ha sido un apoyo incalculable para este Estado. De verdad. Gracias, Magali, de corazón, a nombre de este pueblo. Pero, presidente, yo recuerdo hace aproximadamente como un año cuando usted... ...no titubió en aprobar los recursos para este importante hospital oncológico. Yo le expliqué en aquel momento todo lo que había pasado aquí producto de la gente que manejaba esto de la empresa privada... ...y cómo lo habían dejado hace años perder y no se pudo de, de ninguna manera impedir que esto... La, la, los equipos que aquí habían se perdieron. Y usted no titubió en utilizar los pocos recursos bien administrados que tiene la finanza pública de nuestro país, porque todos sabemos lo difícil que es en momentos como estos acometer este tipo de obras, obras que salvan vidas, presidente, obras que hacen felices... A los seres humanos y a sus familiares, porque aquí se van a poder salvar muchas vidas y aquí estamos hoy con todos nuestros médicos, que son el alma de este, de este hospital, entregando lo que yo considero, presidente, y le dije, la obra más importante que nuestro gobierno en estos cinco años, cuatro años y pico cinco años, ha entregado aquí en este estado yo se lo agradezco a nombre de este pueblo presidente y ya usted va a ver los grandes resultados que van a tener aquí los pacientes y por otro lado por otro lado si usted me lo permite ya que estamos acá en este maravilloso día campus de la amistad yo venía hablando con el presidente ahí está el video montado en redes cuando estábamos entrando ¿ya lo bajaron? ¿ah? aquí está sí, sí, ya ya Él dice que no lo que pasa es que no lo he... ¿Se lo vas a enviar aquí quién? Ya, a, a Ñañe. Ya, Envíaselo ahí para ver. Ya se lo voy a mandar. Uno, aquí está. dos, aquí está. tres, cuatro. más ¿Cuántos segundos tarda? Ya. Cinco, seis, siete, ocho. Sin escribir, mándale el video nada más. Ya, aquí está, aquí está. Diez, once. Enviado el video. ¿Qué estabas hablando? ¿De qué video? ¿Dónde veníamos nosotros dos ahora? Bueno, veníamos entrando... Al campus universitario, que por cierto, hoy nos acompaña, presidente, también la rectora de la Universidad de Carabobo, la doctora Jessy Divo. Bienvenida, rectora de la Universidad de Carabobo. Y mi saludo especial a todo el personal, a todo el estudiantado de la Universidad de Carabobo. Y veníamos hablando, presidente, de los planteamientos que usted hizo de el tema de la Universidad de Carabó. Ayer estuvimos hablando de ese tema. Ayer la Cava me hizo referencia al tema. Coincidía... ...estuvimos hablando por teléfono... ...que yo iba a la Universidad Central de Venezuela... ...como fui... ...estuve en el Jardín Botánico... ...de verdad... ...yo conozco ese Jardín Botánico... ...tengo las imágenes cuando niño... ...mi mamá nos llevaba a pasear ahí... ...a mis tres hermanas mayores... Mis tres hermanas son mayores que yo. A ellos no les gusta que lo diga. Mis tres hermanas y a mí nos llevaba mi mamá a pasear por el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela. Tengo esas imágenes allí todavía presentes. Y tenía, yo tengo 60 años ya de juventud acumulada. Tenía 50 años o más que no iba al Jardín Botánico. Y eso quedó una belleza, rectora. ...una belleza... ...la recuperación... ...original... ...de la obra... ...de Carlos Raúl Villanueva allí... ...y me enteré... ...por el doctor Criboy, ...director del... ...jardín botánico... ...yo no sabía que... ...la primera obra que se hizo allá ...antes de... Eh, ...emprender la construcción de la ciudad universitaria... ...fue el jardín botánico... ...y allí en el jardín botánico los ingenieros, eh, Carlos Raúl Villanueva, allí ensayaron los formatos, los modelos arquitectónicos que después iban a servir para construir esa hermosa y gran obra que es la ciudad universitaria de Caracas. Entonces está el auditorio, están las salas, la biblioteca, una belleza, de verdad. Y allí, doctora de la universidad... ...de Carabobo, doctora Jesse Divo, bueno allí estuve comentando y al estar aquí en el campus universitario de la Universidad de Carabobo... ...tengo más conciencia de qué se trata, de cómo debe ser la tarea, de qué intensidad debemos meter allí en la labor, en el trabajo... Y me comprometo, y así lo anuncio, que la misión Venezuela Bella pronto va a estar aquí... ...y vamos a recuperar completo el campus universitario de la Universidad de Carabobo. Tenemos que hacerlo, por los egresados, por el personal actual, por todos. tenemos que hacerlo. Me comprometo plenamente con usted, rectora, y me comprometo plenamente con usted, gobernador. ¿Qué me dice el gobernador? Vamos a hacerlo juntos. Bueno, presidente, cuente conmigo y con todo este ejército de hombres y mujeres para la recuperación de esta maravillosa casa de estudio. Cuente con la, con la rectora, con todos los decanos, presidente, con todo el mundo universitario que ha estado esperando esta noticia que usted nos está dando con, con muchísima ansia y hoy, bueno. Para que lo vean, para que nos digan que están por ahí escondidos. Estamos aquí trabajando con el presidente y que nos ha traído noticias maravillosas en este día de San Valentín. Bueno, fíjate, vamos a hacer una cosa práctica. Aquí está el ministro de la presidencia, el general Jorge Márquez. ¿Verdad? Yo lo encargo a él y a la compañera Jacqueline Farías, presidenta de la misión Venezuela Bella, para que mañana ustedes dos a las nueve de la mañana, como un clavel, estén aquí, revisando todos los planes... y haciéndome un primer informe de cómo le vamos a entrar a la recuperación del campus universitario de la Universidad de Carabobo. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Aprobado, pues mañana, a primera hora, están aquí. Le meten 3, 4 horas de trabajo, recorren todos los espacios. Yo le pido a todos... La máxima cooperación a los empresarios de Carabobo, ¿ah? a las empresarias de Carabobo, le pido la cooperación a los egresados y las egresadas que estén en Carabobo, que estén en otras partes del país, que estén fuera del país. Vamos a hacerlo entre todos porque se trata de una obra que le pertenece a todos los carabobeños, las carabobeñas y a toda Venezuela en general, ¿verdad? Bueno. Me alegra mucho que lo vayamos a hacer y sé que el gobernador la acaba con la eficiencia que le caracteriza, le va a meter la lupa y le va a meter su capacidad de acción para ir por partes recuperando y entregando un campus universitario totalmente renacido, totalmente recuperado. Bueno, excelente. Quiero saludar de manera especial al mayor general. Murga Batista, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral de la Zona Central. Y al General de División Bustamante Pernilla, comandante de la SODI Carabobo, Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana creí yo las Bricomil. Primero creé algo que tenía en la mente, el 1x10. A través de la VEN app la gente se mete ahí en la página, ¿cómo se llaman? En, en, en la ventana 58, en la línea 58, hace su denuncia y pusimos varias prioridades. Una de las prioridades era la salud, educación, agua y después, bueno, telecomunicaciones, electricidad, gas... Lo cierto es que hay que llegar la denuncia pública. Y bueno, comenzaron a llegar las denuncias, las alertas, las propuestas sobre el tema educación, salud. Y yo dije, bueno, ¿y cómo afrontamos esto? Se necesitarían miles de millones de dólares si lo afrontamos por la vía regular, ordinaria. Ese dinero lo tenemos. Las sanciones son criminales. ...asfixien al país, cortan de tajo los ingresos del país, pero a nosotros no nos va a detener nada, no nos va a detener nadie. Así que en su momento, el año pasado, creé las brigadas comunitarias militares, las Bricomil. Y con las Bricomil hemos avanzado paso a paso en la recuperación de decenas de centros de salud del país ambulatorio CDI, SRI, la recuperación de decenas de escuelas del liceo y vamos haciendo el milagro del renacimiento de la salud y la educación pública de Venezuela paso a paso. Vamos a hacer un pase a La Guaira, desde Nahuanagua a La Guaira, allá en el sector El Guanape, parroquia a La Guaira, para que el gobernador José Alejandro Terán proceda, ...inmediatamente entregar las obras de recuperación del Banco de Sangre... ...y el laboratorio del Hospital General Regional Doctor José María Vargas... ...recuperada como obra de las Brigadas Comunitarias Militares de Salud. Adelante, Gobernador. Gracias, Presidente. Un gran abrazo y feliz Día del Amor y de la Amistad... Obras son amores, presidente, y aquí está ocurriendo el milagro de la revolución con este método ideado por usted gracias a la visión de integrar al pueblo organizado, el gobierno y la fuerza armada en las bricomiles. Gracias a eso, presidente, en este gran hospital, principal hospital de este estado, La Guaira... Nosotros hemos podido rehabilitar, recuperar 12 servicios importantísimos de este hospital. Entre ellos incluyen cinco quirófanos modernos, presidente, que nos permiten hacer al menos 900 intervenciones quirúrgicas cada mes. Hoy nos complace muchísimo que estemos nosotros inaugurando un servicio vital, necesario como es el Banco de Sangre del Hospital José María Vargas, así como también el nuevo laboratorio, uno de los más modernos del país, gracias a su apoyo, gracias al apoyo de nuestra ministra Magali Gutiérrez. Pero yo quisiera, presidente, que sea la propia doctora, eh, Morillo, quien nos explique, Montilla, quien nos dé detalles de cómo se va a beneficiar el pueblo de La Guaira con esta importante obra que usted ha podido realizar en este hospital. Aquí me encuentro en compañía de nuestro alcalde Suárez Maldonado, de nuestro jefe de la SODI, Almirante Suleimán, así como también la Autoridad Única de Salud, Nélare Bermúdez, y el joven director de este hospital, doctor Omar Bolívar. Dejemos que sea la doctora Montilla quien explique los detalles, en qué se beneficia nuestro pueblo con este. servicio ...del Banco de Sangre en el cual nos encontramos en este momento, doctora. Como no. Buenas noches, señor presidente. Recibo un cordial saludo. De verdad es una alegría para mí... ...poder conversar con usted el día de hoy, día del amor y la amistad... ...demostrarle lo que día a día hacemos con mucho cariño, mucho amor... ...a nuestro pueblo, aquí en La Guaira y en todo el país... Eh, ...trabajando de conjunto con esta ministra, la doctora Magaly Gutiérrez... ...que siempre nos dice que día a día podemos hacer más... ...siempre se puede hacer más por la población venezolana. En este Banco de Sangre... Como lo reflejó nuestro gobernador de acá de La Guaira, vamos a atender aproximadamente 30 pacientes o donantes diarios, lo que se va a reflejar al mes que vamos a tener la capacidad de atender 600 donantes. Esto no hay, me, no hay mejor gesto que la donación, ese es el mejor gesto de amor que puede demostrar una persona. Con un donante podemos atender, sacar plaquetas, sangre, plasma. Que esto le salva la vida a cualquier persona cuando llega al trauma shock, a la emergencia, al quirófano. Que por eso estamos trabajando en los servicios de apoyo de nuestros hospitales, porque así garantizamos los planes quirúrgicos y las atenciones de emergencia. Aquí le vamos a hacer la donas, eh, la, el tratamiento al donante. Luego pasa también por un tamizaje serológico importantísimo con los hemoderivados. ...ya que vamos a descartar que existan virus como el hepatitis C, el HIV... ...y ahí vamos a demostrar que ese hemoderivado es apto y seguro... ...para que sea transfundido a una persona... ...y así salvarle la vida a esta persona. Bueno, presidente, esto es uno de los servicios... ...pero además cabe destacar que aquí con la ministra Magali Gutiérrez... Gracias a su apoyo hemos rehabilitado lo que es el servicio de traumatología, el de pediatría, el de maternidad, los cinco nuevos quirófanos, el preescolar para los hijos de los trabajadores, un pozo de agua que le da agua permanente a este hospital, una sala de espera, también el servicio de diálisis, los pasillos. Ha sido una transformación completa de este seguro social, pero nos encontramos en una de las obras más necesarias que hoy estamos inaugurando, que es el laboratorio, uno de los más modernos y equipados del país. Todo esto, presidente, ha sido una inversión hecha por nuestro gobierno revolucionario, un milagro de la revolución, de más de 15 millones de bolívares digitales, pero dejemos que sea la autoridad única de salud, la doctora Nelare Bermúdez, que se encuentra acá con nosotros, que nos dé detalles de qué servicios va a ofrecer este laboratorio y en qué va a beneficiar a los pacientes de este estado y a los que nos visitan. Claro que sí, gracias gobernador, muy buenas tardes, presidente Nicolás Maduro, decirle que gracias a la revolución bolivariana hoy nos encontramos un espacio digno para la atención de nuestro pueblo. A mi izquierda se encuentran equipos totalmente nuevos que tienen que ver con el procesamiento de química sanguínea, colesterol, triglicéridos, y además de esto también vamos a tener lo que son los equipos de hematología, tenemos los equipos para gasometría arterial, de la misma manera para serología, y todo esto tiene que ver con que obras son amor, y amor con amor se paga. Además de eso vamos a contar con estudios especiales para líquidos especiales como el líquido cefalorraquídeo, es decir, que estamos potenciando un sistema de salud que garantiza el derecho al libre acceso a la salud como lo establece nuestra Constitución. Es importante resaltar que esto incrementa en un 100% la capacidad operativa de nuestros laboratorios para el Estado, lo que estaría generando una mejor respuesta. Usted lo decía, uno por diez el buen gobierno Mapa de soluciones, agenda concreta de acción. Esta es la respuesta de la agenda concreta de acción. Y para usted todo el agradecimiento en nombre del Sistema Público Nacional de Salud de La Guaira, que seguimos activos y batallando siempre en victoria por la revolución bolivariana. Bueno, presidente, aquí están sus bricomiles las soñadas por usted, las ideadas que nos ha permitido a nosotros rehabilitar todo este hospital, este moderno laboratorio, banco de sangre, todo lo que es descrito, pero asimismo presidente gracias a ese milagro de las bricomiles hemos recuperado 100% todos los CDI y todos los SRI que tenemos en el estado La Guaira y además ya llevamos 26 ambulatorios recuperados con el poder popular y con nuestra fuerza armada gracias a su apoyo presidente por eso que, qué manera de celebrar el Día del Amor, que entregándole estas obras tan necesarias a nuestro pueblo para garantizar que la salud sea un derecho humano fundamental. Yo lo felicito, presidente, aquí en compañía de mi hermano, el alcalde Suárez Maldonado, de nuestra Fuerza Armada. Nosotros, el Día del Amor, con este corazón latiendo a millón de amor por nuestro pueblo, decimos, juntos, por cada latido, venceremos. Adelante, presidente. Te aprendiste el eslogan, ¿vale? Gracias, gobernador, un joven gobernador, un joven líder, buen gobernador, al lado, de, al lado del alcalde Suárez, allá en La Guaira. La Guaira es una belleza, una tacita de plata. Cuando quieran ir a pasear, que tengan un fin de semana libre, váyanse para La Guaira. Si quieren ahora en carnavales, La Guaira es una buena alternativa. ...Puerto Cabello también, claro... ...ahí mismo brincó la cava... ...Puerto Cabello, pero bueno... ...manda la mitad de la familia a Puerto Cabello... ...y la otra mitad sean para la Guaira... ...ah... ...bueno, mis saludos a la doctora Milagro Montilla... ...a la doctora... ...Nelare Bermúdez... ...al doctor Omar Bolívar... ...presentes allí... ...y a todos los compañeros... ...presentes... ...en esta obra recuperada con la labor cívico-militar... ...como hormigas, pues... ¿eh? ...para recuperar y hacer renacer... ...los establecimientos y centros de salud del país... ...y nos vamos de La Guaira directamente a Tejerías... ...acá en el centro del país, Tejerías... ¿le suena Tejerías? Bueno, no hemos descuidado a Tejerías ni un segundo... ...ahí estamos, todos los días... ...trabajando, trabajando... ...ayer entregamos espacios públicos... ...la Plaza Bolívar totalmente acondicionada... ...como espacio público... ...iglesias evangélicas para nuestros hermanos cristianos... ...y hoy vamos a entregar... ...siete consultorios populares... ...totalmente recuperados... ...y puestos de paquete... ...pues, como nuevo... ...vamos a darle la palabra... ...a la doctora Karina Carpio... ...gobernadora del Estado de Aragua quien se encuentra bien acompañada ya de médicos, médicas, voceros populares y de Pedro Hernández, alcalde de Tejería. Otra vez, hoy en la noche, pero ahora con la salud. Adelante, Karina. Saludos, presidente. Buenas noches desde aquí del Javillal, presidente. ...con mucho cariño, con mucha alegría aquí con nuestros médicos y médicas... ...con la comunidad, aquí en las tejerías... ...todos saben lo que las tejerías representa para el Estado de Aragua... ...el renacer y la esperanza... ...y efectivamente estamos hoy... ...en uno de los siete consultorios populares... ...que nosotros vamos a reaperturar, señor presidente... ...con mucho cariño para nuestro pueblo... ...y agradecimiento a usted... ...a nuestra ministra Magaly Gutiérrez... ...a la Autoridad Única de Salud, la doctora Chirli, ...la viceministra Juliana... Ramos y el alcalde Pedro Hernández, señor presidente. Gracias, señor presidente por su disposición, por su cariño. Cada vez que nosotros nos dirigimos a usted solicitando los recursos, señor presidente, sabemos que nunca ha existido un no y que aparte de estos consultorios, días atrás nosotros podemos reinaugurar ...el Hospital de Cagua y el Hospital de la Victoria... ...aquí estamos señor presidente... ...con nuestros médicos... ...pasando nuestra consulta... ...aquí tenemos consulta... ...consulta integral, consulta general... ...tenemos también señor presidente... ...la, la atención para los abuelos... ...tenemos vacunación... ...tenemos eh, para el cuidado de los niños... ...control de niños sanos... ...y aquí tenemos señor presidente... Nuestras, ...nuestros medicamentos... ...también pasando consultas ...a nuestras comunidades... Un pueblo altamente agradecido, señor presidente. Un pueblo altamente conmovido por toda la disposición, por todo lo que hemos hecho. Y un, un evento muy importante, señor presidente, que tenemos que destacar, que las, este sector de las tejerías hace 30 años, señor presidente, también tuvo un acontecimiento, que fue que hubo la explosión de un gasoducto que también conmovió este sector. Así que las tejerías, bueno... Siempre sensible a cada evento de la naturaleza y también por la mano del hombre. Y aquí tenemos, señor presidente, también nuestra sala de consulta Oste. obstétrica, señor presidente, para nuestras mujeres embarazadas, para nuestras muchachas, para nuestro pueblo, dignificando cada día más la salud, una salud que es totalmente gratuita aquí, señor presidente. Bueno, aquí pudimos, como se ve en las, en las tomas, Rehabilitamos el techo, las paredes, enchapillamos las puertas, eh, acondicionamos, señor presidente, la, las habitaciones de los médicos, de las enfermeras, hicimos una lavandería, armonizamos los espacios, eh, canalización de las aguas, los baños, señor presidente, y todo, bueno, para un pueblo, un pueblo esperanzado que nunca, señor presidente, ha dejado de de mirar al cielo y nunca perdió las esperanzas que usted como presidente, como mandatario, usted en aquel momento volcó su amor y volcó su cariño. Aquí estamos, señor presidente, como gobernadora de este estado, agradecida, agradecida de, primeramente de mi corazón y desde el cielo por todo el apoyo que usted le ha brindado a, a mi estado, su estado, su patria, su Venezuela. Yo le voy a dar la palabra, señor presidente, a la viceministra Juliana Ramos, que también tiene... Eh, cosas muy importantes que aportar en este momento. Saludos, comandante presidente, saludos a la ministra de Poder Popular para la Salud, doctora Magri Gutiérrez, nos encontramos aquí en este renacer de tejería, un consultorio que quedó en óptimas condiciones, un CPT2 que va a atender alrededor de 4.000 personas un consultorio que tiene todos los espacios totalmente humanizados y que a partir de hoy su personal de salud va a poder notar en este consultorio para atender a toda la población de Javillar. Igualmente, el resto de los seis consultorios quedaron en óptimas condiciones con todos sus servicios y su personal de salud atento para toda la población de Tejería. Fue un trabajo en equipo, un trabajo en esfuerzo, un trabajo de mañana, día, noche, de madrugada, pero cumplimos, comandante presidente. Gracias, presidente. Gracias por su disposición. Gracias por siempre estar atento a a nuestro Estado de Aragua, a las tejerías, y que una vez más de este pueblo se puede ver en las imágenes un pueblo total y completamente agradecido. Esa mayor suma de felicidad posible, señor presidente, la estamos logrando bajo su gerencia, bajo su conducción, con sus lineamientos y bajo su liderazgo, señor presidente. El esfuerzo colectivo de las bricomiles, brigadas comunitarias y militares de salud. Si no, sería imposible. Si todo dependiera del punto de cuenta, del memorándum, de una bola de recursos, quizás no estaríamos entregando seis consultorios, pepitos como lo estamos entregando. ¿Ah? Si todo dependiera, siete, ¿qué dije yo? ¿Y cuánto es? ¿Y qué dije yo? <ríe> Siete consultorios. ¿Mm? Y así por el estilo, el Banco de Sangre, el Hospital de La Guaira, el Hospital Oncológico Miguel Pérez Carreño, y tantas obras permanentes, diarias, en la salud y en la educación. Sería imposible, imposible, General. Murga Batista, sería imposible. Le quiero dar las gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por la planificación de esta operación humanitaria perfecta, precisa e impactante. Muchas gracias a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Le quiero dar las gracias a los líderes y las lideresas de las comunidades, los líderes de base. ...del vecino, la vecina, la gente de base... ...y bueno, el Ministerio del Poder Popular para la Salud... ...el Instituto Venezolano de Seguros Sociales... ...que ponen su granito de arena... ...es lo que yo llamo... ...aprender a hacer mucho, muchísimo... ...con un poquito... ...es otra Venezuela... ...nos tocó aprender... Aprendimos y lo que vamos es pa'lante, ¿oíste? Nada ni nadie nos va a detener. Lo que vamos es pa'lante, porque aprendimos la lección. Y vamos haciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo, como dijera en los Andes, muchísimo con poquitísimo. Muchas veces hacemos algo con Nada. Ah, pero todo depende de la voluntad del amor, fíjense, el amor, volvemos al amor, al tema del amor. El amor con que se pone para recuperar un ambulatorio, un consultorio popular, un centro de diagnóstico integral, un hospital, el amor, para que los recursos se multipliquen, ¿verdad? Para que todo salga bonito, todo salga bien, para que se arregle todos los servicios, allí... Y luego la atención amorosa del personal profesional, de los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras. La atención amorosa allí, porque sin la atención amorosa no seríamos nadie, ¿verdad? Allí están las médicas, mira, el personal de salud del país pido un aplauso para todo el personal de salud de Venezuela. Personal heroico, amoroso. Y lo bueno es que el personal de salud se ha impregnado de un sentimiento muy importante que es formarse cada vez más. La gente está pendiente de ver cómo estudia una especialidad más, cómo amplía sus conocimientos. Eso es muy importante para la calidad del servicio que se le da a nuestro pueblo. Todo eso lo vamos construyendo. Porque estamos en la fase del renacimiento para la construcción del sistema público de salud, de calidad y universal que constitucionalmente se establece para el pueblo de Venezuela. Constitucionalmente. Se establece para el pueblo de Venezuela. Está ventiando frío. Vale, ¿de dónde viene este frío? la taba? Bueno, ¿De la montaña? De, de las montañas de aquí de nuestra cordillera, presidente. Hay de frío... ...está venteando frío en Carabobo, ...frente frío... ...mira, tenemos el video... ...vamos a ver el video que hicimos la Cabe y yo cuando íbamos llegando... ...y vamos a guindarlo... ...así se dice, guindarlo... ...subirlo... ...subirlo, es más más, más... ...más bonito, más estético... ...y vamos a subirlo en todas mis redes sociales... ...¿quieren ver el video? ...vamos a ver cómo quedó, adelante video... Bueno, hola a todos. Aquí estamos nada más y nada menos que con el presidente de la república, presidente. Estamos entrando aquí en el arco de la Universidad de Carabobo. Y vengo hablando con la Cava, porque así como hemos hecho con la Universidad Central de Venezuela, mira, así vamos a hacer, vamos a recuperar toda la Universidad de Carabobo. Tengan la seguridad de que eso va a ser así. Estoy emocionado Increíble. por esta tarea, una nueva misión. Recuperación total de la Universidad de Carabobo, para eso hemos venido a Carabobo, a inaugurar obras y a iniciar nuevas misiones. ¿Qué dice la Cava? Bueno, presidente, miren, aquí estamos. El Bien. día del amor y la amistad la Cava. Así es, ah. y tenemos aquí a Nancy ah, no, sí, y, y, a, y, a, y a Silita, sí, la primera sí. combatiente del país. Bueno, muy contento, presidente. Muy contento porque esto es, bueno, una gran noticia para el Estado de Carabobo, para todo el mundo universitario, para la comunidad universitaria de esta espectacular universidad, como es la Universidad de Carabobo, que estoy seguro que en usted tendrá un gran protector y un gran benefactor de las cosas que se necesitan. ¿no? Así va a ser, cúmplase. Bueno, bueno Carabobo, para adelante. ¡Venceremos! ¡Venceremos! <risa> Quedó bueno el video, ¿verdad? Que la acabas un artista, vale, en los videos Un artista, chicos Bueno, ahí va Silita y Nancy, eh. Y van compartiendo este día del amor y la amistad Nos vinimos a Carabobo a recibir los vientos frescos Los buenos aires Los nuevos aires que nos vienen de las montañas ...de la montaña sagrada de la costa carabobeña. Bueno, y de Carabobo nos fuimos a La Guaira, nos fuimos a Tejerías... ...y de Tejerías, Estado de Aragua, nos vamos al Estado Falcón, allá en Coro... ...municipio Miranda, para la inauguración del Instituto Falconiano... ...de Investigación Científica de la Salud... Nahuara, pues. Se dice fácil y suena duro. Instituto Falconiano de Investigación Científica de la Salud y allá está este joven líder falconiano, este muchacho bueno y trabajador, el gobernador Víctor Clar, acompañado de un conjunto de científicos, de médicos, de médicas, para dar este paso tan bonito hoy, 14 de febrero. Víctor Claro, adelante. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, desde Falcón, en este día tan especial, día de la amistad, del amor, transmítale este saludo también desde Falcón a nuestra querida combatiente, primera combatiente Cilia Flores, de igual manera a nuestro hermano gobernador Rafael Lacaba, felicitarlo, por esa extraordinaria obra que hoy le dan también a Carabobo y a Venezuela. Y nosotros, aquí desde Falcón, presidente, como usted lo ha dicho, estamos poniendo en funcionamiento este Instituto Falconiano de la Investigación Científica para la Salud. También juega un papel determinante la ciencia, la investigación, la innovación para ser aplicada a la salud pública. Y por ello, también nosotros recordar, presidente, el balance de esos años del 2019, 20, 21. ...22 también comenzando, donde el campo de la ciencia, donde el campo de la investigación, de la biología molecular... ...de la biología, de la microbiología, de la bacteriología, de distintas ramas que son fundamentales hoy mencionar... ...que han ayudado como la bioquímica, la virología, todas ellas forman parte de este centro de investigación científica para la salud... ...que está totalmente dotado con un equipo especializado de... ...de alta tecnología... ...de vanguardia tecnológica... ...en este campo de investigación... ...y me acompaña también... ...la directora de este centro de la investigación... ...la doctora Imelda Reyes... ...y también la jefa de los servicios... ...la licenciada... Luisaima Atacho... ...de igual manera el secretario de salud... ...el doctor Hostico Chea. ...y como puede ver presidente... ...este importante instituto... ...hoy nosotros podemos destacarlo... ...gracias a esa labor conjunta... ...que nos ha permitido... ...entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud... ...el Instituto Nacional de Higiene... ...de igual manera el Ministerio del Poder Popular... ...para la Ciencia y la Tecnología con el IBIT... ...de igual manera Fundacity... ...la Secretaría de Salud de la Gobernación del Estado... ...hoy queremos mostrarle, presidente... ...el impacto que va a tener para Falcón... ...y para el occidente este importante centro de investigación... ...que nos va a permitir en tiempo real tener estudios clínicos... ...tener laboratorios de investigación, diagnóstico a través de pruebas moleculares... ...que llamamos nosotros las pruebas de reacción en cadena de PCR... ...pruebas de reacción en cadena de polimerosa. Aquí está la compañera Luisana Tacho, que yo quisiera, presidente, por ejemplo... ...que le muestre estos espacios que acabamos de ver en pantalla... ...que nos permiten hacer muestras de los virus... ...en 48 muestras de manera simultánea, por ejemplo, cada 20 minutos... ...que están siendo estudiados, adelantados aquí en el Instituto... ...y yo quisiera que la licenciada Luisana, Luis Aima Atacho... ...nos pueda también dar su servicio... ...estamos prestando en este Instituto Científico para la Salud Pública... ...para el campo también de la investigación y para el campo docente. Licenciada. Buenas noches, señor presidente. Bueno, el Instituto se va a encargar de servirle a toda la población falconiana... ...para brindar apoyo en el diagnóstico de diferentes virus... ...como el dengue, el chikungunya, el empox... ...que se conoce como virula sísmica... ...sarampión, rubiola, entre otros virus... ...que iremos manejando en su tiempo. Eh, este proceso se, es por técnica de biología molecular... ...y se encarga de tres pasos fundamentales... ...que son la inactivación de la partícula viral... ...que nos va a permitir evitar la contaminación... ...tanto de la muestra como del personal... ...que la está manejando. Luego pasamos a un segundo paso, donde la purificamos con equipos de alta tecnología, como el Roboc, que gracias a, al gobernador, al Centro de Higiene y al Ministerio del Poder Popular, hoy día la tenemos y nos permite procesar 48 muestras en tiempo de 20 minutos a través de partículas de magnéticas. Y simultáneamente también podemos hacer el proceso químico de 48 muestras más. Eso quiere decir que aproximadamente en una hora puedo tener 96 pruebas listas ...para el proceso de extracción. Bueno, licenciada Luis Ayma, presidente, es especialista en bacteriología, es bioanalista... ...y también nosotros esta área que usted en este momento está viendo, presidente... ...que es la tercera área donde se amplifica la curva, se hace la separación de la muestra... ...y podemos tener un resultado en tiempo real que además, presidente, por ejemplo... ...yo le voy a destacar lo que es hoy la integración de un solo equipo de gobierno nacional donde el Ministerio del Poder Popular para la Salud nos ha orientado, el Instituto Nacional de Higiene, estos equipos que usted está viendo aquí nos permiten también hacer la notificación, por ejemplo, al sistema nacional que dirige el Instituto Nacional de Higiene tener los resultados de las muestras y al mismo tiempo tomar decisiones en tiempo real en materia epidemiológica, en materia de salud pública, que nos oriente el Instituto Nacional de Higiene, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y eso le permite al occidente bueno avanzar en todo este campo científico para impactar favorablemente en la calidad de la salud pública. Así como hemos visto el esfuerzo maravilloso de las bricomiles, así como hemos visto, presidente, el esfuerzo importante que en materia de diagnóstico hoy muestra usted con el oncológico desde, desde Carabobo. Bueno, también la ciencia juega un papel determinante, la tecnología, la innovación y en ello el campo de la soberanía, de la independencia juega un papel fundamental. Aquí están con nosotros el director del hospital universitario Alfredo Van Griken la directora de este instituto, la rectora de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, Yureira y Cerero. De igual manera nuestros profesores, jefes de investigación que usted le otorgó en el año 2021 el premio nacional de ciencia y tecnología, por también ellos haber generado un antiveneno polivalente para la mordedura de serpientes y ahora estamos adelantando nuevas investigaciones para la, la elaboración de nuevos fármacos, trabajando los principios activos. Así que, presidente, aquí hay un equipo multidisciplinario de profesores, científicos, médicos, investigadores a la orden de la ciencia, de la salud. ...y del desarrollo de nuestra patria y qué mejor manera que hoy en el Día del Amor y de la Amistad... ...desde aquí nosotros, desde Falcón, le damos las gracias a usted, presidente Nicolás Maduro... ...a todo el equipo del Gobierno Nacional Bolivariano por esta maravillosa obra... ...que nos ha permitido poner a la orden de la salud pública nacional y desde aquí, desde Falcón... ...desde el Día de la Amistad, también nosotros igual, presidente, igual como le ha dicho la Guaira... ...nosotros también podemos decir que juntos... Por cada latido nosotros venceremos. Y desde aquí, presidente, invitar también los carnavales, que acuérdense que además de la Guaira y Carabobo, también el país le gusta Falcón, porque tiene las mejores playas y aquí lo vamos a esperar. Un abrazo, bendiciones y gracias, presidente, por su amor, por su amistad, por la vida y por el trabajo de esta patria. Adelante. Bueno, gracias, Víctor. Víctor Clara es un joven inquieto, es un gobernador inquieto. Cuando estábamos en plena pandemia, fue uno de los que se movió con un grupo de científicos falconianos a buscar una medicina contra el coronavirus. Y ahí está investigando todavía para ver si la medicina que ellos empezaron a crear en el 2020, principios de 2021, bueno, en su momento ya se concreta ...como parte de los jarabes, medicina, para atender el coronavirus. Afortunadamente el coronavirus está en un altísimo nivel de control. De todas las personas presentes, apenas veo dos, tres mujeres, siempre mujeres... ...que se ponen su tapaboca. los felicito, las felicito, de verdad. Hay que usar el tapaboca. Si algo aprendimos en la época del coronavirus es que el tapaboca nos cubre de tantas cosas, ¿verdad? Ah, ministra Gabriela, el tapaboca es una bendición. Así que de vez en cuando uno usa su tapaboca. Cae bien. Así que Víctor Clara es un hombre inquieto, muy inquieto por la ciencia, por la innovación. ¿Mm? Inquieto también. Hizo que este grupo de científicos presentaran ese trabajo de un antiofídico multipropósito. Y a partir de allí, el jurado del Premio Nacional de Ciencias le dio una mención especial, un premio especial. Así que sé que este Instituto Falconiano de Investigaciones Científicas de la Salud va a marcar... Una época de creación, innovación y aportes a la salud pública de Falcón y de todo el país. Estoy seguro, los felicito. pues. Que Dios les bendiga su esfuerzo. Felicidades. Bueno, la noche está fresca. Es 14 de febrero y el cuerpo lo sabe. Así que les deseo hoy, día de San Valentín, día del amor, día de la amistad, día de la gente enamorada. Les deseo que celebren su amor y su felicidad. Con abrazos, con besos y de manera grandiosa. Que viva el amor, que viva la amistad, que viva la felicidad y vamos a terminar con música para celebrar desde el estado Carabobo. Me voy feliz de Carabobo y pronto vuelvo. Así se los digo. Vamos a terminar con Anabacoa y el grupo Cuatro Décadas. Buenas noches a toda Venezuela. Muchas gracias Carabobo.